dijo que iba a establecer un punto de acuerdo que tenía, digamos que había liado, para pedir que todas las enfermedades raras en México fueran atendidas. Nosotros enviamos un comunicado a la senadora en cuestión y le dijimos que si sabía de qué estaba hablando. Ella no sabía de qué estaba hablando, pero seguía hablando de ese tema y le puntualizamos solamente que en México debe haber aproximadamente 7.5 millones de enfermos con padecimientos raros para solo digamos, el 8% de esa cantidad existiría tratamiento estamos hablando de más de medio millón de personas y para ese medio millón de personas a los costos de los tratamientos que en el mundo se manejan estaríamos invirtiendo el 42.1% del Producto Interno Bruto de México entonces se dio cuenta que el Bruto tenía que ver con lo que estaba diciendo. Era verdaderamente monstruosa una declaración que en ese sentido aludiera a una intención política de visibilidad cuando no se reúnen las condiciones para aterrizar una propuesta de tal magnitud. Me lo hizo recordar la, la, nuestra amiga Marta Lucía. En el caso de Dayana Castillo, escuché y, y ahí se me pareció como. como como una situación genial, Él dijo palabras más, palabras menos. Así que estamos avanzando y estamos muy entusiasmados porque vemos que las cosas van bien. Eh, Dayana, cuéntanos qué también van y cómo nos podrías clonar esa experiencia para que en México empecemos a trabajar en ese asunto. Bueno van bien porque tenemos un compromiso de parte de, de la cabeza, o sea, el, el que toma la decisión en el país eh, tiene un compromiso frente a las enfermedades raras de ahí viene la otra parte que se llama Ministerio de Salud eh, cuando tenemos un ministro que es bastante sensible ante las condiciones de salud de personas con enfermedades raras, uno logra avanzar. Tenemos en una dirección eh, nacional de discapacidad una persona, una doctora que vive y viene de la sociedad civil, por ende conoce el tema y todos los sacrificios que pasamos las personas, los padres de las personas con enfermedades raras, así que en ese sentido hemos podido lograr y sabemos que vamos a avanzar porque tenemos grandes metas para eh, eh, llegar a ella y cumplirlas Muchas gracias Preciosa voy a pasar a, a, a darle la palabra a Virginia Gera que es una referencia aplicada en Latinoamérica pero no, no quiero dejar pasar por alto que eh, a veces uno no observa con la atención debida algunos aspectos aquí ustedes están viendo en esta mesa cuatro damas y faltan otras cuantas damas eh, la referencia mundial que existe es que el 76% de las eh, o de los encargados de asociaciones en el mundo son mujeres. Eso les habla de la propensión específica y la pasión con las que ellas toman su causa y la llevan a cabo de manera puntual. Normalmente son damas que tienen hijos o parientes enfermos, no siempre, pero es una constante. Entonces, acá en México hemos trabajado últimamente mucho por la equidad de género. Debería haber equidad de género en el tema de las enfermedades porque normalmente las mamás se hacen cargo. Paso la palabra a Virginia Llera solicitándole dos cosas. Uno, que nos platique cómo el asunto del esfuerzo Heiser ha estado creciendo de forma tal que hoy es referencia obligada en Latinoamérica no solo por enfermedades raras, sino por un modelo de gestión que ha sido muy interesante y dos, cómo es que desde Argentina que es hasta allá hasta allá, hasta allá la gente puede yo conozco, he ido a Argentina y he conocido a las asociaciones algunas de ellas son extremadamente combativas entonces, esas dos Cuestiones le quiero solicitar a que Virginia Llega nos platique. Gracias David. Eh, en principio también eh, agradecerte mucho a vos el, el poder explicar cómo trabajamos en Geyser y, y haber hecho un esfuerzo conjunto. Eso es parte de lo que hace Geyser: esfuerzos conjuntos. No. Hoy estamos acá y esto es el, la expresión del esfuerzo de eh, Femexer, de Pido un Deseo, de, de Liste, de ICOR, de gente en ICOR que viene de países muy distintos, que tiene conocimientos muy distintos, pero que además, a, digamos, permeables a aprender y a intercambiar con nosotros. Ese espíritu básico ha sido parte de la estrategia de Geyser eh, generar trabajos en equipo y concretos con objetivos concretos y con agenda. y voy a tomar las palabras para explicar un poco más específicamente cómo trabajamos las palabras de mi compañera de Guatemala no hay nada bueno que se haga de taquito o en poco tiempo todo lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo nosotros en Geyser trabajamos en distintos niveles en un nivel individual damos servicios de información y orientación desde el 2007 a personas eh, que nos consultan pero también a profesionales tanto por vía telefónica, por internet o en forma personal cuando eso es posible. Nosotros recibimos consultas de eh, toda Latinoamérica y... Eh, y nuestra intención es poder recibir más y tener una, una estructura mayor para, para eso dentro de, para poder contestar y dar servicios en forma individual nosotros lo hacemos en, eh, de un modo totalmente gratuito como un modelo de accesibilidad a cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del continente por eso tenemos un 0800 internacional, una página y digamos, la vía electrónica con la que se pueden conectar con nosotros durante mucho tiempo, tanto FEDER como EULORDIS, cuando recibían consultas de Latinoamérica nos las derivaban a nosotros lo mismo hacemos nosotros con algunas consultas que nos llegan desde los distintos países donde tenemos delegados ¿no? Panamá, México, en Chile, etc. esto es a nivel individual después a nivel familiar tenemos un grupo de, de voluntarios, de profesionales muy buena parte del sostenimiento económico de Geiser tiene que ver con que eh, hemos logrado que mucha gente se enamore de cómo trabajamos y tenemos muchos voluntarios profesionales eh, que le dan eh, contención y, a, y favorecen lo que llamamos nosotros, le llamamos el programa incubadora que sería el favor es cuando detectamos a un líder posible de un grupo de pacientes lo, lo ayudamos, lo empoderizamos, le damos herramientas para que cree su propio grupo eh, y también lo contenemos para que pueda tener sustentabilidad ese grupo específico y tenemos varios ejemplos eh, el, el grupo, la asociación eh, Argentina, por ejemplo, de síndrome de Cornelia de Lange que además les ayudamos a hacer su congreso internacional es decir, les damos herramientas, les damos sostenimiento para que pasen a un segundo a un nivel de lo individual a lo grupal y después también tenemos de lo grupal vamos a eh, la colaboración eh, internacional que puede ser regional como hemos hecho hemos, gracias al servicio de orientación e información contactamos muchos pacientes eh, luego hicimos reuniones en los países con esos pacientes contactados, de ahí se formaron y se fueron haciendo eh, organizaciones de eh, enfermedades raras no solamente en Panamá, como bien contó eh, Diana por ejemplo en Brasil hicimos en el 2008 un una reunión pro congreso en donde por primera vez yo le vi la cara a un montón de gente que le habíamos dado orientación e información y nos encontramos y lo hicimos en el hospital de clínicas de San Paulo. de ahí ellos los lo fuimos empoderizando y en el 2009 hicieron su primer congreso nacional de enfermedades raras en el palacio de vereadores en Brasil, es decir que serían como digamos los diputados a nivel eh, departamental ¿no? de la ciudad de San Pablo que tiene 14 millones de habitantes este es otro nivel de trabajo entonces un nivel individual un nivel familiar, el nivel grupal empoderización de la sociedad civil y darles herramientas para que formen sus propios grupos algunos de esos grupos después forman parte de Jaser y otras veces no tienen toda esa libertad igualmente las puertas siempre están abiertas para que vayan, vuelvan como un alma mater eh, también estratégicamente desde nuestros inicios, eh, en el 2003, nosotros hicimos contacto con FEDER, en ese momento estaba Rosa Sánchez como, como vicepresidenta y estaba Moisés Abascal como presidente y eh, trabajamos estrechamente con una alianza internacional como una manera de empoderizar nuestra voz, a veces es necesario... Eh, ser reconocidos afuera porque nadie dice que nadie es profeta en su tierra, entonces al saberlo dijimos hagamos una, una estrategia y simultáneamente entonces trabajamos en contacto con el nivel internacional aprendiendo y buscando la manera también de ir haciendo un proceso de articulación eh, en el 2007 eh, eh, estando en el Congreso Europeo eh, eh, tuve la oportunidad de eh, conocer a Icor, nos pareció que Icor se estaba formando y era una propuesta realmente superadora en términos de eh, una digamos, colaboración horizontalizada, una colaboración de pares, de aprendizaje, de mutuo aprendizaje y, eh, y digamos, eh, formamos parte y estamos muy orgullosos porque eh, eh, digamos, generó eh, poderizó mucho todos nuestros eh, esfuerzos. Es por eso que después de eh, cinco años, es decir, después del 2010 que hicimos el primer ICOR en Buenos Aires, después de cinco años volvemos o vuelve a ICOR a Latinoamérica y ya con un montón de respuestas, con, con, con un montón de información, con un crecimiento distinto en cinco años en Latinoamérica eh, y en México digamos eh, Gracias a un proceso largo, no fue que, que no es fácil generar un evento de este tipo Implica una, un esfuerzo enorme Entonces, desde lo individual, de lo micro a lo macro Y trabajando, como decía Dayana, con las cuatro patas de la mesa Algo que no se logra de un día para el otro Algo que requiere eh, necesariamente de ser constante de ser valiente pero también inteligente a la hora de distribuir los esfuerzos estratégicamente para poder hacer alguna incidencia. Después del 2010 que hicimos el Congreso Internacional en Buenos Aires, surgieron por lo menos cuatro países con leyes nacionales. Y en, en lo que va del resto de los años, en los últimos cinco años, cada vez más países se han ido sumando con leyes. Pero como decía también mi compañera de Colombia, una cosa es lo teórico y después lo práctico. Los y así como aprendí de David, uno nunca está preparado para nada, por eso tiene que estar atento Otra de las estrategias que tiene Heiser es estar atenta. Y, y de ese modo eh, poder reaccionar rápido a los cambios, a veces muy inestables y a veces ...un poco confusos que tiene nuestra región desde el punto de vista político. Muchas gracias, Virginia. Yo quiero comentarles que una damita que no está hoy aquí, eh, en verdad me encantaría que hubiera podido estar. Se llama Elizabeth Zabalza, que trabajó enorme e infatigablemente por el tema. Ella, eh, digamos que cobijando los esfuerzos de Guatemala y España a la vez, porque es mitad y mitad Guatemala y española es hizo favor de recomendarnos la atención que debíamos de tener para Pati Luqui, porque dijo, en palabras casi textuales, esa es la mujer que debe ir de Guatemala, David, porque es quien está haciendo el mejor esfuerzo. Y déjenme decirles que Guatemala tiene, no es ningún secreto para nosotros, hay una gran, gran cantidad de problemas complejos, problemas políticos, problemas sociales, pero el que ella esté hoy aquí nos habla de esta presencia de ánimo que no impide que aún contra los avatares alguien tome la estafeta y vaya y presente la posición de su país de manera erguida, categórica y sobre todo guapa. Por favor, cuéntanos <risa> más tema. Tengo varios temas y por cierto me traje la camiseta puesta. <risa> eh, te nuestro tema en este momento y lo que estamos trabajando más fuertemente desde Ángeles y desde otras asociaciones es eh, el impulso a nivel regional, no solo de Guatemala, porque entendemos que cada uno de nuestros países eh, Necesita tener un poco más de eh, impulso regional, además también porque Centroamérica, como región, también se ve como un sistema, el sistema, eh, el sistema de integración de Centroamérica. Entonces, uno de los planteos que estamos haciendo a nivel político es justamente, y que ya hemos logrado un primer dictamen del Parlacen, que es el dictamen RA24 del 2013 donde se le recomienda a todos los, a todos los países del ISMO eh, que se eh, realicen todos los pasos necesarios para eh, el diagnóstico, los protocolos, también se habla de protocolos, eh, tratamiento e investigación sobre enfermedades raras. Por supuesto, esos dictámenes legales sirven, como bien dijeron, por lo menos para tenerlos y marcarlos en la pared, pero eh, es el primer paso para lograr nosotros que a todo el nivel regional y para apoyar también inclusive otras cosas porque trabajamos muy separados y en la medida de poder trabajar juntos toda la, regi la región creo que eh, vamos a apoyar a cada uno de los esfuerzos individuales. Muchas gracias. Le quería, le quería preguntar a, a nuestra querida amiga colombiana, Marta Lucía. Entiendo que la... Tarea y de los trabajos que están desarrollando diversas asociaciones en tu país es como eh, en toda Latinoamérica, una parte de esfuerzos compartidos y otra parte de esfuerzos de tipo personal. ¿Cómo has tú entendido que debería ser la estrategia para que las asociaciones específicas de cada país encuentren el camino que dé certeza para que se pongan de acuerdo? que son definitivamente comunes y los temas comunes son el acceso de los pacientes sea la patología huérfana que sea a los servicios de salud yo quiero para quienes no lo tienen claro referirme un poquito a lo que es el modelo de salud colombiano que de pronto difiere a los modelos de salud de otros países Colombia tiene un modelo de salud que es el del aseguramiento. Y tenemos dos regímenes allí: uno, el contributivo, que es los que pagamos por los servicios de salud, y el subsidiado, en el que el Estado paga por los servicios de salud. Sea en el contributivo o sea en el subsidiado, existen problemas y existen barreras de acceso para los pacientes. Las organizaciones de pacientes individualmente vienen adelantando un esfuerzo titánico para poder lograr solucionar esas situaciones individuales que se presentan. Desafortunadamente, las situaciones individuales y las barreras de acceso están en dos instituciones aseguradoras que son de carácter público. Esa es la mayor barrera y en lo que están trabajando las asociaciones. Creo que en eso, en el tema, y alguien lo dijo esta mañana preguntando, el tema de los derechos, es un tema que es muy importante trabajarlo, porque debemos ser conscientes que tenemos esos derechos, pero poderlos poder hacer exigible quiere decir, conocer del sistema de la enfermedad y de muchas otras cosas en las cuales cada asociación está trabajando. Creo que básicamente son esas dos cosas muchísimas gracias por, por otro lado cuando Dayana nos hizo la referencia de eh, lo que está sucediendo en, en Panamá me puse a pensar aquí tenemos algunos invitados que vienen de Gordis ¿Te quieres, te quieres parar queridísima amiga para que sepan que vienes de Gordis muchas gracias preciosa la, la, la idea de presentar a las dos damas guapas es que eh, eh, eh, estemos en el digamos contexto de entender que se está globalizando todo, absolutamente todo y es vienen de muy lejos y vienen a observar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué manera integramos nuestros esfuerzos a las de ellas luego están las asociaciones, muchas gracias luego están las asociaciones, fundaciones latinoamericanas como Hazel, que es una, es una sombrilla muy grande que abarca muchas latinoamericanas y luego ponernos de acuerdo cómo eso podría ser posible. Cuando me pongo a pensar en esto, pensaba en Dayana porque así como el canal de Panamá cuando fue inaugurado unió a dos mundos este asunto del canal como una referencia que es... A